Cada vez más cruel, quiero no verte explodir con esto. El... Pasemos de tu saqueo. Me sanguinario, pero cada vez más cruel. Quiero no verte ser el aborreo. cerca de cada tu, que la causa es la filámonía. Cada vez más cruel <tose> que no pero... es... la el...